Tener relaciones sexuales con una persona es placentero ¿Pero saben qué es más placentero? Tener relaciones sexuales con dos personas Los tríos son una de las fantasías más comunes ¿No les ha pasado que están acá haciendo la fechoría y de repente piensan? Podría estar besando a alguien ahorita O hacer algo más con esta mano Tengo mucha piel que nadie está tocando hay orificios en mi cuerpo que están muy vacíos. Y entonces se les ocurre, hey, ¿y si algún día tenemos un trío? Así que si estás planeando un trío, o igual y no lo planeas pero podrías hacerlo, conviene tener algunas cosas en mente para que lo disfrutes al máximo. A menos que quieras que te llamen el Justin Trudeau del sexo, lo cual es mucho menos atractivo de lo que piensas. No, no, no quieres eso. ¿Por qué quiero tener un trío? Además de porque súper sí Puede que estés buscando cumplir una fantasía Como mirar a tu pareja con alguien más O que tu pareja te mire con otra persona O tener una experiencia con alguien de un género o sexo distinto al que acostumbras O a lo mejor tienes ganas de hacer la Torre Eiffel O simplemente la experiencia de estar con dos personas Cualquiera que sea la razón conviene tenerla en mente Te permitirá saber qué quieres hacer y qué no Qué quieres probar y cuáles van a ser tus límites Qué cosas te podrían hacer sentir celos y si quieres vivirlas o no O bajo qué circunstancias le vas a entrar Si al preguntarte esto descubres que solo lo piensas hacer por complacer a alguien o quedar bien, mejor no lo hagas hasta que te sientas en total tranquilidad y seguridad. Mientras más conciencia tengamos de nuestra sexualidad y deseo, más placer podremos disfrutar. ¿Cómo lo hablo con mi pareja? Con mucha honestidad y cuidado. Si nunca lo han propuesto, procuran hacerlo en una forma y espacio donde puedan hablarlo con tranquilidad. Puede que tu pareja se emocione y diga, sí, claro, siempre he querido hacerlo. O puede que se sorprenda y sienta celos o le entren temores. Hay que tener presente que pocas cosas nos ponen tan vulnerables como la sexualidad y que por eso siempre hay que mostrar toda la empatía posible. Y si ya lo hablaron y que quieren que suceda, disfruten la planeación, pueden incorporarlo como una fantasía y decirse me gustaría verte haciendo esto, me gustaría que pasara lo otro, planear a quién van a invitar. Hablen con toda la honestidad posible y hagan sentir en confianza de su pareja. Aprópense de la fantasía y disfrútenla. ¿Con quién hacemos un trío? Hay a quien les da confianza hacerlo con alguien que conozcan. Hay quienes solo quieren si la otra persona es totalmente desconocida. Cualquier opción está bien, pero es importante tener en mente las implicaciones de cada una para evitar sorpresas indeseadas y disfrutar al 100 la experiencia. ¿Y si no tengo pareja? No te preocupes, va una breve guía para conseguir un trío sin pareja. Quizá esa no sea la mejor idea. Si no tienes pareja pero una te invita Procura hablarlo primero ¿Qué cosas tú quisieras hacer? ¿Qué cosas la pareja quiere que hagas? ¿O qué cosas no quieren que sucedan? Recuerda que estás ahí para disfrutar Y no para complacer expectativas Solo haz aquello con lo que te sientas en comodidad Consentimiento Si con una persona necesitamos cuidar consentimiento Con dos todavía más Consentimiento antes del trío Hablen lo que quieren hacer, lo que no Y respeten los límites marcados Consentimiento durante el trío Revisen seguido si están bien todos Si están en tranquilidad y disfrutando Cada vez que vayan a hacer algo nuevo pregunten si está bien Respeten los límites marcados Y recuerden que si en algún momento una persona dice Mejor ya no quiero hacer esto, se vale Puede que estén cómodos con sexo oral Pero mejor nada por el ano O puede que permitan y quieran todo Excepto penetración Recuerda, cualquier tipo de límite es válido Y hay que respetarlo Y si en cualquier momento quieres detenerte o terminarlo Adelante Protégete Toma medidas para reducir riesgos de contagio de infecciones Y por favor, si eres hombre Cada vez que cambies de pareja Cambia también de condón Lo sacas Lo cambias lo metes. La tercera persona. Esto puede resultar sorprendente, pero la tercera persona no es un objeto sexual, es un ser humano. Sí, y como tal, también puedes sentir miedo, placer, inseguridad o celos. Si estás en pareja, recuerda ser amable con la tercera persona. Cuidar en todo momento que se sienta cómoda o esté bien. Recuerden que la otra persona se está involucrando con una pareja ya formada. Y eso puede ser muy fuerte y mover muchas cosas. Si tú eres la tercera persona, establece bien tus límites. Actúa con empatía con las demás personas y procura tu autocuidado. Cuidados post Trío. Un trío puede ser una experiencia maravillosa, pero también una muy fuerte y que pueda tener algún tipo de impacto emocional muy duro. Así que lo mejor es que terminando la experiencia, procuren relajarse, tranquilizarse, hacer algo por estar bien, pueden abrazarse, pueden ir a cenar, pueden tomar algo, y cuando lo sientan necesario, hablar sobre la experiencia. El cuidado después de un trío es esencial, y si no puedo planearlo, puede que un día estés de fiesta y entres un cuarto y te tropieces desnudo sobre una pareja que ya estaba ahí. O no sé, digo, no me ha pasado. Más de una vez. Si no quieres o no puedes planar el trío y nada más sucede, no pasa nada. Aplica casi lo mismo. Procura consentimiento. Toma medidas de protección y prevención. Haz solo lo que quieras hacer. Cuídate y cuida a otras personas. Y disfruta. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan, denle like. Pásenselo discretamente a su pareja de gemelos favorita. Yo soy César Galicia, nos vemos la siguiente semana.